Bueno, ya hemos puesto el pico en la máquina, ya tenemos la herramienta porque, bueno, pues se ve que aquí hay, hay que picar. Hay más hormigón del que a primera vista puede parecer. El estribo derecho este tiene hormigón aquí en el centro y bueno, vamos a ver. abriendo un poquito el vertedero por esta parte inicial, la idea es desaguar el vaso por esta parte más cercana por la, por la derecha para poder ir progresando hacia... mira ahí vemos bloques de mampostería lado, al otro, bueno, ya, bueno mira, se va liberando, ahí tenemos un poco de meta importante,